De abajo venimos y la vamos a matar Todo el día flexing y que piense que no van a bajar la voz, mientras que nosotros en el cuello ay Si no te cortes tu baby, que tengo mucho hit que sacar Baby tengo un flow cabrón Baby tengo un flow cabrón Baby tengo un flow cabrón Baby tengo un flow cabrón Baby tengo un flow cabrón Baby tengo un flow cabrón Baby tengo un cabrón Ahora contigo me porto de remix Soy el único cabrón que está brillando y lo sabe todo en la y sin dato en la fe Y la guacheta al piso la 3 MS Mi negro tan rey con con nadie los pies Acá si se gata lo me de 10 Dale me la chupa yo no, no hablo de ganga, no ando con la puta Mi destino siempre lo llevó tatuado A mi hermano nunca le soltó la mano Porque desde el comienzo estaba a mi lado Mi familia la llevó presente Me enseñaron a ser buena gente A los hate no le hago caso No paramos cueste lo que cueste Si tiran lo que te inspira A la casa acá la transpira yeah, yeah. Andamos con buena rima Que en casa me espera Soñando en grande Llenar la heladera Respeto el norte Que tierra rapera Y para mi negro No quieren la guerra Saltamos el muro Lo hacemos mejor Muchos esquiles En el interior Autotinteado de negro En esto no me creo superior No me creo Oh, Baby tengo un flow cabrón oh, yeah, yeah. Baby tengo un flow cabrón hey, Baby tengo un flow cabrón oh, Baby tengo un flow cabrón oh, yeah, yeah, yeah. This is fucking remix Yeah, divo, DJ, Tio, GC, yeah This the remix papi Nosotros venimos de la calle y nos venimos a hacer pa' siempre papi Esto lo estamos hablando ¿Qué pasa? Y esto es lo que hacemos. ¿Qué vamos a hacer? Lo estamos haciendo no. Esto es trap.